En este tutorial de Windows veremos las opciones más básicas para trabajar con el sistema operativo, en concreto el escritorio, la barra de tareas, las ventanas y el menú contextual. El escritorio es el área donde sucede todo el trabajo que hacemos en Windows. Este escritorio tiene un fondo, que es una imagen que podemos cambiar, y aparecen diversos iconos. En mi caso lo tengo bastante despejado como veis solo tengo un icono que es el de la papelera de reciclaje. Estos iconos se pueden desplazar a distintas partes del escritorio simplemente arrastrándolos y se colocarán en el lugar donde los soltemos. Una de las partes fundamentales del sistema operativo es la barra de tareas, que está en la parte inferior de la ventana. Esta barra de tareas consta de lo que es el menú Inicio o Iniciar unos programas que hay aquí anclados, y en la parte de la derecha otros iconos que nos indican, por ejemplo, el nivel de la batería en un portátil, el acceso a la red de Internet y el nivel de los, de los altavoces de los sonido, del sonido. También tenemos un reloj y la fecha al final, al mano derecha. Bien, hemos comentado el menú inicio, es una de las partes más eh, importantes porque aquí aparecen todos los programas que tenemos instalados en el sistema. Si hacemos clic en este menú, lo desplegamos si quiere, y queremos eh, abrir un programa, accederemos en principio a todos los programas. Vamos a poner en marcha un programa, en este caso es un juego, que se llama solitario. Por lo tanto, accedemos, clicamos encima de juegos, la carpeta, y buscamos hacia el final, por orden alfabético, el solitario. Al hacer clic, se pondrá en marcha el programa, que en este caso nos permitirá echar unas partiditas al solitario. Bien, no es nuestro propósito jugar ahora a las cartas sino aprender las partes más básicas de las ventanas en el entorno de Windows. Como veis tenemos el programa en una ventana y la primera barra que encontramos, aquella donde aparece el nombre de este programa, se le llama barra de título. La barra de título tiene tres botones a la derecha que sirven para realizar las operaciones más básicas de las ventanas. En concreto, si os fijáis, este botón rojo, con unas aspas, sirve para cerrar, como nos indica la etiqueta amarilla que aparece. Bien, si yo pulso sobre este botón cerrar, voy a cerrar el programa. Vamos a comprobarlo. El programa ya no está en la pantalla y, si quiero volverlo a activar, tendré que repetir el proceso. Todos los programas desde Inicio, Carpeta Juegos y Solitario. Bien, comprobamos que eh, cuando abrimos un programa aparece en la barra de tareas un icono que nos indica que ese programa está abierto. Antes hemos realizado la opción de cerrar desde este botón de control. Veamos para qué sirven los otros dos botones. El siguiente que dice que sirve para maximizar nos permite hacer la ventana, vamos a probarlo, hacemos clic, hacer la ventana del programa lo más grande posible, con lo cual vemos más espacio para trabajar con este programa. Este botón que antes era para maximizar, vemos ahora que se ha convertido en uno que se llama minimizar tamaño. Si pulsamos recuperaremos la posición y el tamaño de la ventana originales antes de maximizar. Por último, el botón de minimizar. Veamos qué ocurre cuando pulso en el botón de minimizar. Aparentemente he cerrado la ventana del solitario. Pero si me fijo en la barra de tareas, comprobaré que su botón está todavía activo. Es decir, si pulso en este botón, recupero la ventana del solitario que, momentáneamente, había aparcado, la había quitado de la vista del escritorio con el botón de minimizar. Bien, eh, comprobaremos, además, que debajo de esta barra de título, donde aparece el nombre y los botones de control, hay otra barra con dos palabras, juego y ayuda. Esto es lo que se le llama barra de menús. Es la barra de menús clásica que ha estado durante muchos años en los programas, en las ventanas de Windows. Si hacemos clic en la palabra, se despliegan unas opciones y si hacemos clic en el otro, se despliegan las opciones correspondientes a ese menú. Un segundo clic cerrará el menú que hayamos abierto. Bien, la parte eh, de abajo, la parte donde en este caso jugamos al solitario, es lo que se le llama área de trabajo. En este caso tiene la, la imagen de un tapete con sus respectivas cartas. Por último, al final, a la parte inferior de la ventana, hay otra barra que es la que se le denomina barra de estado. En este caso es una barra también informativa, nos informa del tiempo, de la puntuación, etc. Bien, si hemos acabado de trabajar con un programa, podemos cerrarlo como hemos hecho anteriormente. Vamos a hacerlo ahora con este programa el solitario vamos a abrir otros programas. En Windows nos vienen unos programas incluidos que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, vamos a abrir desde todos los programas un accesorio, vamos a la carpeta accesorios, que es un programa para escribir, es decir, un procesador de texto. En este caso se llama WordPad. Si hacemos clic, veremos la ventana de WordPad en la pantalla, en el escritorio. Este Um, procesador de textos, como he comentado, viene incluido y también veréis que tiene las partes de la ventana que hemos comentado antes en solitario, es decir, está la barra de título indicándome el nombre, los botones de control justo debajo, en lugar de el menú clásico que hemos comentado, aparece un menú en forma de ficha es una especie de cinta con distintas fichas y cada ficha tiene unas opciones de menú. El área de trabajo es para escribir, por lo tanto tiene un aspecto de hoja, de papel, y en la parte inferior la barra de estado también que hemos visto en el anterior programa. Veamos, eh, una vez abierto un programa no es necesario cerrarlo para poder abrir otro. Esto es porque Windows es un sistema operativo multitarea. Vamos a comprobarlo abriendo ahora otra aplicación, otro programa desde todos los programas, accesorios, que en este caso será un programa para dibujar y pintar. Se llama Paint, pulsamos, hacemos clic y aparecerá la ventana de Paint en el escritorio. Como veis, en la barra de tareas vemos ahora dos botones, el botón de WordPad el botón de Paint porque tenemos dos programas abiertos podemos hacer clic en uno y pasar a ese programa hacer clic en el otro y pasar al otro programa como hemos visto también mmm, podemos cerrar maximizar como esto ocupa toda la parte posible de la pantalla minimizar etcétera vamos a ver otras opciones que se pueden hacer con las ventanas de un programa. Cualquier ventana. Windows, en principio. Eh, yo puedo desplazar esa ventana. Si arrastro lo que es la barra de título, desde cualquier zona de la barra de título, al arrastrar muevo esa ventana. La puedo dejar en la posición que quiera. No solo puedo moverla, sino que puedo redimensionarla. Si yo arrastro los Bordes de esa ventana, por ejemplo, aquí estoy en el borde derecho y lo arrastro hacia adentro, pues lo que estoy es haciendo la más pequeña, hacia afuera, más grande. Por lo tanto, si arrastro los bordes o bien las esquinas, conseguiré redimensionar la ventana según me convenga en un momento dado. Bien, hemos conseguido abrir dos programas. Tenemos dos ventanas de, en este caso, el programa Paint y el programa WordPad. Y lo que podemos hacer con estas ventanas, hemos eh, visto que las podemos organizar de una forma manual, arrastrándolas, cambiando su forma, su tamaño. Uh -huh pero también eh, podemos hacerlo de una forma automática. Para ello utilizaríamos lo que es la barra de tareas. En la barra de tareas, si nos colocamos el puntero encima de esa barra de tareas y clicamos con el botón derecho del ratón, veremos que aparece un menú. Esto es lo que se llama el menú contextual. El menú contextual de la barra de tareas nos permite organizarlas, por ejemplo, en forma automática de cascada, y si no nos gusta, vamos, volvemos a la barra de tareas y deshacemos esto que hemos hecho de en cascada la organización. Podrían ser en forma apilada, una encima de la otra, y esta es una manera de hacerlo automáticamente, organizar todas las ventanas que tengamos abiertas de forma automática en el escritorio. Bien, también podemos, si tenemos muchas ventanas abiertas, minimizarlas todas a la vez. Si abrimos el botón contextual de la barra de tareas, veremos que una de las opciones que nos indica es mostrar el escritorio. Esto equivale, como vamos a ver, vamos a, hacerlo, a minimizar todas las ventanas de golpe. Aquí tenemos las ventanas minimizadas que podemos volver a recuperar como teníamos anteriormente. Además de esta opción de la barra de tareas, de mostrar el escritorio, eh, tenemos un botón, aquí un poquito escondido a la derecha, que sirve para la misma función. Este botón es mostrar escritorio precisamente y al hacer clic sobre él se minimiza todo, un segundo clic sobre él recupera todo. Estas son ventanas que hemos visto de programas, el solitario, WordPad, Paint. Vamos a cerrar estas dos y echaremos un vistazo a otro tipo de ventanas, que en este caso serían ventanas de carpetas, es decir, sitios donde se guardan las cosas. Si volvemos al menú Inicio, veremos que en la parte de la derecha hay un panel que nos indica documentos, entre otras cosas, y vamos a hacer clic sobre Documentos. Al hacer clic sobre esta carpeta nos abre una de las carpetas que están preparadas ya por el sistema operativo para que podamos guardar cosas. En el área de trabajo de estas carpetas aparecerán distintos documentos, imágenes, etcétera, Es decir, archivos que hayamos guardado y también tendremos los, las partes típicas, es decir, barra de título, botón de cerrar, eh, la barra de menús, que en este caso tiene tres opciones y unos botones bastante útiles a la derecha, por lo tanto la forma de trabajar con las ventanas de carpeta sería idéntica a las ventanas de, de programa. Vamos a abrir otra que en este caso también es una carpeta del sistema, se llama Equipo. Si hago clic en Equipo lo que me mostrará serán Aquellas unidades de almacenamiento, es decir, los discos duros donde guardamos la información en un ordenador que tenga instalados. Este sería el disco duro mmm, fijo que tengo dentro del ordenador. Esto sería una unidad de CD o de DVD y cualquier memoria flash, USB, eh, disco externo que tenga conectado al ordenador aparecerá aquí, en Equipo, en la ventana de Equipo.